Si sueles utilizar ordenadores públicos en sitios como una biblioteca, deberías saber que podrías estar exponiendo información personal sin saberlo. Los navegadores utilizan el historial de navegación y las llamadas cookies para guardar información sobre las páginas que visitas y las contraseñas que usas. ¿Sabes que si no te encargas de eliminar esa información, cualquier persona que utilice después ese ordenador podría obtener todos tus datos? Ahora mismo pensarás que no vas a utilizar nunca un ordenador público si tu información se va a quedar guardada ahí.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 que evita que toda esa información quede guardada por el navegador. ¿Ves ese icono con tres rayas horizontales que hay en la parte superior derecha? Una vez habiendo pulsado ahí, verás la opción de navegación privada. Haz clic y listo. No olvidemos que el ordenador probablemente estará conectado a una red a la que cualquier persona puede tener acceso, una red pública. Puede ocurrir que haya alguien interceptando tus acciones. Si es así, podrían robar tus datos e incluso tu dinero. De todas maneras, si la dirección de la página empieza por HTTPS, por mucho que te roben los datos, no podrán saber lo que contienen, ya que estarán encriptados. De todas formas, te recomendamos que por seguridad intentes no realizar trámites de ámbito bancario, compras, en redes públicas para evitar el hurto de datos económicos. Y el último y más importante, antes de ir al baño o tomar un café, recuerda cerrar todas las ventanas pulsando la X en la parte superior derecha del navegador. Nunca dejes el ordenador solo o desatendido con tu información abierta o tus datos correrán peligro. ¡Felicidades! ¡Eres un superhéroe de la seguridad en ordenadores públicos!